bienvenido bienvenida de nuevo estamos aquí online en estos vivos que intentamos siempre desde desde responden a tú desde esta comunidad de profesionales holísticos acercarte cositas que, que esperemos que siempre sean de, de tu interés y vamos a dar unos segundos mientras va avisando que ya estamos en, en directo y bueno deseamos los buenos días como nuestra compañera ale que está en méxico y, y las buenas tardes a los, a los que estamos aquí en, en Europa, así que todos saludados del lugar del mundo en el que se encuentren. Y aquí estamos atravesando este portal de León, ¿sí? en estos primeros días, hoy vamos a hablar un poquito de esto, nos va a hablar nuestra compañera Alejandra, que bueno, aún tenemos para transitar hasta el 8 de agosto y ahí nos va a contar un poquito lo que ha canalizado, las recomendaciones, bueno, es un poquito este portal, desde lo que ella como canal eh, le han dicho que, que transmita, ¿sí? pero bueno, como es la, la primera vez que la tengo aquí, <ríe> así en exclusiva, ¿no? <ríe> Porque ya estuvo una vez participando en un café con alma, pero ya que es la primera que está sin exclusiva, también quiero un poquito que nos cuente pues quién es, eh, qué hace, cómo empezó, ¿no? Con, con todo esto del despertar, de la conciencia, para saber un poquito su, su, su trayectoria, ¿no? Qué cositas le funcionaron a ella, que siempre nos vienen bien a nosotros y que después ya, pues ya nos cuente y luego ya entramos ahí en, <ríe> en todos estos temas. ¿no? Y por supuesto, como siempre, todas las preguntas que quieras eh, hacerle. Bueno, Alejandra... La tenemos en, en México, bueno, iba a decir en Veracruz, pero hoy no estás allí, pero no importa, normalmente sí. <ríe> eh, y bueno, ya es médico y bueno, siempre ha soñado en el momento que, que se puedan aunar ¿no? las medicinas ancestrales, que en México sabemos mucho de eso, con la medicina alopática. Además, bueno, ya es, es canal de energías, canal de, de códigos, de información, ¿no? está ahí esa, esa función. Así que siempre es interesante escuchar ese, ese punto de vista, ¿sí? Y, y bueno, ella la conocemos como Sirius Star Gifts, ¿sí? Ahí la podemos encontrar en Instagram. Y, y bueno, que es un placer tenerte, por fin, que hemos conseguido que, que salgas del armario. De okay. ahí. Que, sí, que empieces a compartir tu voz, ¿no? Que ya llevan tiempo pidiéndolo. Así que, bueno, vamos, ya sé que, que todo el mundo va a entender si en algún momento te trabas. Estas cosas normales. Aquí estamos como amigos tomándonos un, un cafecito, ¿verdad? <risa> Charlando hablando de estas cositas. Así que, con todo el cariño, bienvenida a, a tu casa. Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ave, muchas gracias. Y mira, ahorita que dijiste salir del armario justo aquí está el armario y acabo de salir pero gracias un, un honor y un gusto estar aquí pues eh, sí, como, como bien dijiste a mí eh, una vez hace mucho tiempo conocí a una persona que, que yo sabía que ella tenía algo diferente algo de energía algo, algo, algo extra y me preguntó, ¿y tú qué haces? Eh, y yo le dije que era médico y me dijo, ah, o sea, tú sanas por todos lados o sea, lo tuyo es sanar pero me quedé con esas palabras así como que, ¿por qué dijo eso? y sí, ya cuando se fue abriendo mi camino, me di cuenta a qué se refería y lo que él vio porque para mí esa, esa parte de la sanación es, es muy importante, es parte de la agenda en mi alma y es parte de la conexión también que o del servicio que, que tengo en este, en este plano. Eh, sanar para mí es un espectro muy grande, no solo se trata de energía, se trata de varios cuerpos, el emocional, el mental, el físico. Cada uno tiene sus dimensiones, sus leyes, sus, sus circunstancias y entender todo eso y poder hacer que todo se despliegue en un mismo en un mismo camino, es lo que realmente lleva a la sanación. Y esa, esa parte para mí es, es muy es apasionante. Eh, de cómo llegué, de cómo desperté, fue, fue también así circunstancias que me fueron haciendo sentir que en la vida había más que, que solamente lo que nos proyecta la, la tercera dimensión sobre de trabajar, vivir, desarrollarse, estudiar, etcétera, todo eso es algo mucho más y en algún punto dije sí esto esto va y e hice mi, mi primer meditación y en esa primer meditación bueno fue como un un una montaña rusa, un roller coaster, un, bueno un una serie de imágenes que, que me presentaron, que me hicieron eh, detonar más aún ese camino. Y si bien ha sido largo, porque no todo es así como instantáneo, todo, todo te, eh, es un progreso, un avance. Y sobre todo, eh, poner quieto, poner quieta la loca de la casa, que es la mente, el ego. Eh, es importante, o sea, no destruirlos y sí, sanarlos, equilibrarlos pero que te permitan avanzar porque muchas veces esas esas son las cosas que se manifiestan como eh, creo que te estás imaginando las cosas creo que no estás entendiendo bien yo creo que no deberías hacer o sea series de pensamientos que llegan en cadena y que a veces al principio es difícil poder organizar decir a ver párale aquí no aquí sí eh, esa es la tarea que todos tenemos, yo creo, en algún punto. Y eh, pues, esa poder ir eh, poniendo todo eso en contexto y en orden fue lo que me permitió avanzar y vencer la gran, gran, este, el gran obstáculo que era para mí el creer en mí, tener confianza en mí. Entonces, una vez que, que pude pasar ese, ese obstáculo, y, vaya, es algo que se puede manifestar en cualquier momento. Eh, eh, no son cosas que sean así como que ya esto lo esto lo trabajé y ya. Uf, no, esto, como dice una amiga muy querida de la red, Ceci, es, esto es como una cebollita y son capitas y vamos sacando, pero vamos avanzando y lo importante es eso, avanzar. Así es, el avance es lo más importante o sea que bueno, a ti te ayudó entonces en un principio a aprender eso, a dominar un poco la mente, el ego ¿verdad? Y eh, empezaste un poco con meditaciones, ¿no? Entonces, sí, meditar eh, eso me llevó a, a abrir una conexión muy importante que en su momento fue como así como si me pusieran en un carro a toda velocidad y acá apúrate a, a ver cómo le manejas ay no, de verdad que esa parte fue un poco complicada, pero poco a poco, poco a poco va habiendo esa conexión cada vez más fuerte, más cimentada, y empiezas a escuchar o a ver señales, a poder eh, interpretarlas, porque realmente nos están bombardeando de señales. Nuestros maestros, nuestros guías, casi, casi nos ponen un letrero, es por aquí, por aquí, pero... A veces estamos como que dispersos en la atención en otra parte y no concretamos. Pero una vez que, que, que puedes eh, transitar y poder observar, es maravilloso ver cómo en cada momento estás siendo asistido, en cada momento, en cada segundo. Y lo único que tienes que hacer es estar en tu centro y estar atentos a esas señales. Qué importante, ¿verdad? Eso de estar en el centro y, y, pero bueno, precisamente un poquito, pues los días que estamos atravesando tienen que ver mucho ya con esto que estás diciendo, las señales, eso de creer en mí, ¿verdad? Sí, te digo que nunca nunca se acaba. Y ahorita es un periodo todavía más importante para, para decir sí. Creo en mí, confío en mí, confío en, en dónde voy y, y estar en el centro no es algo estático, es, es algo que de donde te van a sacar todos los días y todos los días y todos los días y la tarea es volver a ese centro. Ahorita los movimientos pendulares están intensos, no, no poquitos, sino intensos y lo que le sigue por todo lo que trae este, este portal eh, Creo que, o sea, decir, ay, si sí estoy en mi centro. Ja. <ríe> es como que lo le, le, estás un ratito y otra vez viene otra cosa y te vuelve a sacar y te vuelve a sacar. Pero es que estamos liberando un montón de espacio. Estamos sacando muchas cosas. Eh, es una parte de, de, de transición muy importante. No, en, no, en, no es... Eh, ¿Cómo decirlo? No por no por nada es el portal más importante, considero yo, del año, por toda la, la energía que siempre acumula y que siempre transita, pero en esta ocasión, vaya, está increíble, impresionante, muy, muy fuerte la, la energía que trae este portal. Es el portalón, sí. más que el portal, ¿no? Sí incluso los, muchos de los portales previos de alguna manera nos han ido preparando, ¿no? Para que este, pues dentro lo que cabe, pues sí, que sea portalón pero no portalazo, ¿no? Sí, sí, en algunas ocasiones puede verse así, pero sí es, es, es maravilloso y es estar es importante estar sintonizado con, con lo que esto trae para no, no meter resistencia porque creemos que si estamos en, en este camino, es que voy a llegar a un punto donde todo va a ser feliz y todo va a estar perfecto. Y, y bueno, sí, vamos a tener mucho más de eso, pero sobre todo la confianza de que cuando pase algo que te saque de, de ese centro, sabes que puedes regresar a él. Sabes que esto ocurre por alguna razón, que hay algo que te está mostrando. Eh, algo hay, hay información, y como información, eh, no, lo manejamos mucho mejor y nos salimos completamente del papel de víctima, porque el papel de víctima te deja sin ninguna herramienta, te deja sentado en el piso y, y no vas a avanzar. Pero cuando lo tomas, las cosas como que, bueno, esto es información y sí, transito en mis emociones, no las, no las someto, si me siento triste, me siento triste, pero me siento triste en conciencia, si me siento enojada, si me siento feliz. Vivirlo en conciencia permite que llegue esa información. Uh -huh. Eso es. Muy bien, ahí están comentando, ¿no? Que sí, que muchas señales. Aquí Vani nos está comentando también que recibió una. Así que maravilloso. Cuéntanos un poco, Ale, porque con esto que estás diciendo tan importante, bueno, porque muchas veces, claro, la gente se cree que uno va a terapia o se trabaja y que después va a estar siempre así aquí feliz, estupendo y estable y la vida como tú bien dices no es eso son olitas ¿no? Una, en vez de estar así como en la montaña rusa lo importante es, bueno, subidas y bajadas más o menos lo que dices tú, porque siempre va a haber cosas que nos saquen del centro pero, ¿qué le recomiendas a la gente un poquito para, sobre todo para esos días que estén un poco más estresados no? para que la loca de la casa como tú dices, no, no les vuelva locos ¿no? ¿Cómo, ¿cómo volverá? ¿a ti qué te sirve? Sí, conexión conexión con la naturaleza, sobre todo ahorita, es tan sanadora y no es necesario ir a que vayas exactamente a un paraje así. Puedes salir incluso al parque, al parque de donde vives, el barrio. Si sí puedes este, ir con algunas plantitas, tu jardín interno, lo que sea. Es conectar con esa naturaleza porque es lo que te hace, te hace estabilizarte, enraizarte es uno de los mensajes más constantes que he recibido de eh, diversos seres de luz, eh, de nuestra familia cósmica, no quitan ni un momento el punto sobre enraizarte y lo importante que es conectar con la tierra, porque estos cambios y estos movimientos energéticos tan fuertes, si los vivimos, desconectados, van a barrer con nosotros. Necesitamos estar bien conectados a la Tierra. Y eso es ahorita lo primordial. Y si tenemos algún problema con el chakra 1, que es, no es lo que permite nuestra conexión a la Tierra, solucionarlo. Y esto es momento y que sea este mensaje que vaya para, para todos y que ahora mismo nos preocupemos a ver cómo está eso, porque todo el mundo se preocupa más, digamos, como que en un aspecto general, siempre las preguntas son ¿cómo abro mi sexto chakra?, ¿cómo puedo trabajar el corazón? Y sí, los chakras superiores son maravillosos, yo viví un tiempo refugiada en ellos, ¡uh!, súper, pero no pelaba nada de mis chakras primarios, el 1, 2 y el 3. Pero ahorita es momento de volver esa, esa atención hacia esos chakras, hacia esas bases sobre las que estamos. Ay, mira, nos dice y que a su pareja le aparecieron como cristalitos, como mandalas en el, en el, en el parabrisas, ¿no? Ay, qué bonito. Un momento de estos mágicos que dice, qué pena verle, claro, pero bueno, quedó en la retina grabado. Ay, sí, hermoso, esos son... Muchos mensajes angelicales, de la geometría en ellos es, es muy divina, muy bonito. No sabemos qué mensajito, bueno, pero la geometría muchas veces viene para que nuestra mente no, no importa, ¿no? No importa lo, la traducción, sino sí, sí. que con llegar el alma sabe y mueve lo, ¿no? lo que tiene que mover, ¿no? Así es, así es, y absorbiste, absorbieron muy bien el mensaje porque... Se sintió en, en ese mensaje, toda la energía así tan bonita de conexión, se sintió y los absorbieron súper bien. Entonces, no se preocupen, ahí está trabajo, trabajo hecho. Sí, sí. Y, sí. Sí. Luego ya va decantando, ¿verdad? Bien, entonces, precisamente la casa, ¿no? Empezando por el, por el piso, ¿no? Pues el cuerpo igual, el primer chakra que nos da las bases. Quien ya haya trabajado primer chakra puede bajar un poquito más al chakra estrella de la Tierra. Pero es el problema ¿no? de mucha gente espiritual, por así decirlo, que se va para arriba y se olvida que la tarea ahora está en la Tierra y las semillas estelares, ni te cuento, ¿no? que tienen que bajar tantas cosas a la Tierra y están todo el día como que se quieren ir y, y nos toca encarnar todavía un poquito más ¿no? nuestra parte divina, nos toca toda esta parte. Bueno, cuéntanos un poquito entonces, eh, a ver. <ríe> ¿qué puede estar notando la gente en este portal? Bueno, ahorita el mensaje del Consejo de Sirio que recibí hace unos días habla de lo importante que es este portal para llenar muchos huecos, muchos espacios que hay en todos los niveles, en nuestro ADN, en nuestra conciencia, en nuestros cuerpos, nuestra materia física. Eh, estas claves, estos códigos que vienen vienen a completar todo esto que está pendiente, por eso ha habido ahorita un trabajo tan fuerte previo al el portal. Y la verdad es que estamos vueltos locos desde el último eclipse de luna. Ha sido una de situación tras situación, manejo de circunstancias, eh, limpieza, de fragmentación eh, kármica, eh, recuperación de cristales del alma, muchas cosas a partir de, de ese eclipse, y es por lo que viene y por lo que vamos. Y todavía nos faltan dos. <risa> Pero este, este este portal, que es bastante grande, siento, cuando miro el portal, veo cómo su energía abarca prácticamente hasta los últimos días de noviembre, y, y creo que es por ahí el último, eh, el último eclipse de los de los tres que mencionó Merlín para este para esta época tres de tres con refería y este hasta entonces llega este portal el portal eh, tiene eh, empieza ya sabemos bueno desde, se viene preparando desde antes y, y mucho se habla de del 88 pero el 88 es como al, donde se abren las puertas y la energía empieza a subir de ahí y eh, más o menos para 9, 10, o sea, vamos a tener una aceleración impresionante entre el 8 y el 10, muy fuerte, eh, tomar mucha agua, tomar eh, muchas previsiones para estar conectados y enraizarse así como una rutina, a cada ratito estar visualizando cómo te conectas con la Tierra para poder pasar esta fase y, eh, a recibir, recibir todos esos códigos. Eh, otra cosa que también el Consejo de Sirio comenta como muy importante es resonar con la Tierra, no solo enraizarse con la Tierra, sino resonar en la misma frecuencia. Y eso lo podemos hacer mediante nuestro cuerpo físico. Ellos, eh, en su mensaje, comentaron que el, nuestro cuerpo físico, ya sabemos, estamos hechos de la Tierra, somos por ellos sus hijos también. Que lo que hagamos con nuestros cuerpos ahora es lo mismo, es como si se lo estuviéramos haciendo a la tierra. Entonces, eh, eso nos permite resonar, conectar, unirnos, fundirnos con esta resonancia, cuidar nuestro cuerpo, ver qué nos falta físicamente en cuanto a eh, si sí, me hace falta un chequeo médico, sí, todo es válido, vaya, no es una cuestión únicamente de tener, mmm, voy a tener tales cristales y esto, y bueno, y cómo está la salud física, cómo está nuestro conteo celular, este, vaya, es todo el espectro, todo, todo el espectro, y esos mimos y esos cariños que nos vamos a hacer a, a, a nosotros mismos, cuidando nuestra salud, nuestra condición, ejercitarse, ver todas estas cuestiones, es, es parte también de lo que nos va a, a ayudar a transitar de la mejor manera este portal. Exacto, el 25 de octubre. ¡Ay! Así es. Ah, no te oímos, Ave. No te oímos. Perdona. Eh, cuando decías que el eh, 9-10 se acelera, ¿te refieres a 9 de septiembre o a los días 9 y 10 de octubre? No, de 9 y 10. Agua? Es, es que va a ser una, una escalada así súper fuerte. El 8 se abre uh -huh. y de ahí la energía, bueno, parece que como que la sacan toda ahí. Para el 9-10 está fuertísimo. O sea, que estos días es el, el mejor momento para eso, para mimar el cuerpo, bajar el ritmo, ¿no? Eh, descansar, beber mucha agüita, cuidar el cuerpo, como tú dices, anclarse y empezar a, a escuchar al cuerpo, empezar a resonar, ¿no? A través de ahí, porque todo lo que hagamos que ya nos esté en esa sintonía se empieza. Y, y el 9, la escalada. Ahí, ahí, igual nos quedamos así parados en el piso, ¿no? Todo lo que no, los pendientes que no resolvamos estos días se nos van a poner delante, ¿no? A partir del 8. Sí, sí, eso, eso va a estar interesante. Que nos cojan confesados. Sí. ¿Y, para, y para recibir los códigos, ¿cuándo recomiendas mejor? ¿Estos días o ya el propio 8 después? Están, están empezando a llegar ahora poco a poco, pero también, o sea, ya están llegando. De hecho, eh, ya la, eh, en la energía ya se percibe cómo están llegando y se están integrando, están como, como si fueran piececitas de rompecabezas, se están metiendo cada uno a donde debe estar. Pero... Va a haber un tránsito fuerte entre estos días, pero de ahí se queda sostenido todo hasta noviembre. Es, es constante, es muy, muy... Eh, y O sea, esa tendencia que llega no, no baja ni tantito, o sea, se va a mantener alta ahí a donde llegamos, ahí se va a mantener hasta, hasta finales de noviembre aproximadamente. Bueno, o sea, que estos días que empiecen ya a tomarlos para que, para que luego el 8 no, no les sea, el 9 no les sea, ay, que perdón, yo digo, que empiecen ya a tomar, recibir los códigos, ¿no? Porque si no, luego el 9 igual ya es mucho de golpe, ¿verdad? Sí. Ya, ¿Cómo recomiendas? ¿Alguna hora del día en especial que salgan a tomar el sol, que dejen agüita en la ventana? ¿Cómo, cómo te resuena más? Podemos solarizar agua para, para poder beberla, porque todos estos códigos están llegando a través del sol. Eh, esto podemos poner una botellita de cristal para que reciba eh, luz solar eh, y esa beberla. Podemos estar eh, dejando la botellita, por ejemplo, en algún lugar en el jardín o algún lugar en una ventanita de la casa que sepamos que le da bien el sol. Y de ahí, beberla. Eh, podemos ir cambiando todos los días esa botella. No importa que esté eh, todo el día o que esté un par de horas. Eh, hay que conectar mucho con lo que sentimos para, para poder funcionar. O sea, esto no, algo que es muy importante es ir eh, generando esa confianza en nuestro corazón, en nuestro ser, conectar con nuestro ser superior para poder saber bueno, voy a dejar mi botella. Es un tema realmente que me preocupa no saber cuánto tiempo dejarla o puedo confiar en mí y conectar y saber cuánto la podemos dejar, por ejemplo. Pero el tiempo que sea es perfecto y beberla por las noches o para llevarla al otro día al trabajo o a la escuela, cualquier situación ahí, vamos a la de nuestra agüita. De todas maneras, los códigos llegan, pero si lo hacemos con eh, una conciencia abierta, pues es mucho mejor, mucho, mucho mejor. Bien. Mira, te preguntan eh, también si, si recomiendas alguna protección. Um, sí, bueno, eh, uh -huh. en este sentido, ahorita este, este periodo, que están de tantas turbulencias, hay, hay varias cosas que también están ocurriendo en contraparte que no vamos a poner tanta atención, pero este eh, vamos a, a visualizarnos siempre eh, si nuestra alma nos dice conectar con lo que necesitamos, eh, creo que es necesario usar esto, podemos poner, envolvernos de unas burbujitas de luz eh, y eso hacerlo todos los días. Por ejemplo, eh, me gusta ponerle varias capitas, una de luz blanca, una de luz violeta para transmutar, una de luz dorada eh, y eso visualizarlo no solo, si queremos, no solo sobre nosotros, sino también sobre nuestros seres queridos, nuestras mascotas. Este, todos, porque a todos nos pega, o sea, también, yo tengo una perrita y, ay, pobrecita, de repente anda también resintiendo las cosas que nos pasan aquí en, en casa, entonces también ayudarles a ellos, eh, checar su energía, estar ahí pendiente y también eh, ventilar casa, limpiar eh, de energía la casa, es muy importante porque... Así como tenemos que hacer limpieza física, barrer, etcétera, también, pues, limpiar y estar al pendiente de cómo está tanto nuestro campo energético como la, la vibración en casa es, es muy, muy importante, porque de ahí puede venir eso que consideramos, necesito usar una protección, ¿sí? Porque si permitimos que se estanque la energía, que no circule, entonces, la vibración empieza a cambiar y empezamos a atraer cositas que, que nos van a querer demostrar que algo no está bien. Entonces, limpiar la casa en también una, una forma, digamos, eh, con cierta constancia. Eh, limpiar nuestra energía, poder ser consciente de, de qué es lo que necesitamos este, modificar, arreglar o limpiar. O sea, algo me pasa, por ejemplo, me duele la cabeza, por ejemplo. Y en vez de ir derechito por, ay, seguramente por esto y por lo otro y porque me voy a tomar la pastilla, a ver, primero que nada a ver qué pasó, qué hice, qué, mi mente como está, está haciendo ruido mental, que eso es algo bien raro. <risa> eh, eso pues puede ser esa energía que está ahí discordante, entonces, pues como que la protección no va a servir contra uno mismo, <risa> no me va a proteger de mí. <risa> Entonces, si tenemos esa conciencia de ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿En qué ando? ¿Qué situación está ocurriendo? Ok, listo, ahí. Eso es mucho más rápido que tomarse una pastilla. O decir, necesito protección para algo de afuera. Exacto. Mira, te das cuenta, cuando empezamos, cuando hicimos la prueba y nos conectamos, estaba perfecto. Y ahora, mira, está por aquí entrando el sol. Quería estar presente, porque aquí ya aquí ya es tarde, ya tengo la persona bajada y cuando hicimos tengo la luz artificial y no, traba, no entraba. Y ahora, y ahora un rato empezó y digo, bueno, estupendo. La magia del viento El sol de Galicia. Bien, pues eh, bueno, ahí tenemos un poquito de deberes. Bueno, yo me imagino que te habrá pasado igual yo estos días. Eh, todas las personas, da igual por el motivo que vengan, todos tienen o la barriga un poco hinchada o alguna cosa de estómago, acidez, reflujo, hinchazón eh, o bueno o cosas del plexo solar, no si nos vamos a lo más energético. no Es como, como lo que veo más común que se está repitiendo mucho estos, estos días. ¿no? Eh, problemas de seguridad, de confianza, de poder. o sea viene Sale a la luz aquello que, que hay que trabajar ¿no? para este portal. Sí, sí, sí, sí, ya seguramente ya para este momento ya lo sabes perfectamente. Y a todos todos los que estamos escuchando en este momento esta plática ya sabemos uh, cuál es el, el pendiente a trabajar ahorita. Entonces, eso fluir, continuar, soltar este que a veces es lo más difícil, pero no imposible soltar y, y poder, para poder avanzar, pero con esa conexión divina que todos tenemos y hacia la Tierra. Exacto, es muy importante lo que dijiste, ¿no? De que confíe cada uno en conectar con su sentir, ¿no? Porque también se trata mucho de esto, este portal, ¿no? Eh, sí. Exacto, Y sí. en nosotros, no. no poner tanto la mirada afuera... Sí, el, el plexo ahorita es un punto muy importante, pues eh, todo lo que está, pues to, los códigos llegan a través del sol, entonces el sol va directo a nuestro plexo. Y el plexo es un es un punto tan importante, es eh, vaya, no, ay, es que es, es, es Siempre he dicho que es como lo más claro de la ley de la relatividad, eh, de algo tan chiquito puede ser un universo allá adentro de nosotros. Es muchísima información, nuestro, nuestra conexión principal, el empoderamiento. Y es el chakra con el cual conectamos con todo mundo. O sea, es, es un chakra que vincula. Entonces, mmm, Ahora, una cosa es vincularse de una forma sana y otra cosa es drenar energía a partir de ahí. Porque eh, si, si yo creo que necesito de alguna persona y me conecto ahí, lo que voy a estar es eh, absorbiendo energía o alguien se puede conectar a nosotros así de esa manera y estar jalando nuestra energía. Y, y eso, eh, pues, no es... No es un acto de amor porque no les, les, si lo permitimos, estamos dando un mensaje de que necesitas de mí. Y eso no, no necesitamos necesitar. Como tal, la palabra no es. Eh, es una colaboración, es una interacción, es, es una conciencia de unidad, pero no es depender. Entonces, esa, esa parte en ese chakra 3, ahorita está demandando mucho toda esa atención por todos esos síntomas que que están apareciendo, eh, que es momento de, de, de ser autónomos, ser soberanos de nuestra energía y cortar con todo aquello que no, no va. Incluso con las cosas que, que a lo mejor sé que, que no están bien, pero las permito. Como por ejemplo, que ah, no está bien, es que, que por ejemplo se esté dando una conexión con alguien y esa persona se siente muy agradecida hacia mí, etcétera, y ay, y no, así no va, es enseñarle a esa persona que, que ella también puede, que puede generar y que puede crecer, esa parte es muy importante, es, eh, es el mensaje más más bonito de amor que podemos dar. Pues sí, la verdad que sí, además, bueno, tú lo sabes, ¿no? Que la cantidad, eh, porque son las capitas, ¿no? De, de, y estos días por energía impulsa ello, la cantidad de gente que está viniendo, que estos días salen a la luz, contratos, mandatos, fidelidades, enganches, cuerdas, todo, bueno, muchísimo de todo eso está, está ahí en, en el plexo, ¿no? E incluso están saliendo gente muy trabajada, se están alucinando, encontrando cosas cada, tan, porque cada vez vamos más antiguo, más profundo, ya no solo a, a vidas pasadas, sino a, a lo mejor al origen de tu primera encarnación a la tierra o a otras vidas en, en otros sitios, eh, estamos, o incluso o de tus primeras encarnaciones, o sea, separaciones de la fuente, o sea, eh, yendo a cosas muy, muy profundas. Valga, valga la redundancia. Así como yo comprenderé. Ay. No, sí, es, es que esto no se acaba, no se acaba, pero es, es una satisfacción muy grande poder conquistar cada, cada, cada problema que se presenta, poderlo descifrar, eh, poderlo sanar, liberar eh, y adueñarte de, de esa energía, recuperar ese cristal que estaba perdido, es muy importante. Y por eso también Metatron ahorita está participando muchísimo con nosotros, muchísimo en esa recuperación de, de cristalitos. Claro, exacto. Bueno, y tú estás un poco ayudando eh, a la gente ¿no? en tu consulta en Veracruz o online con bueno, limpiezas energéticas, ahí según un poco lo que te encuentres ya adaptas lo que haya que hacer, ¿no? En la sesión, ¿no? Según lo, bueno, lo que te cuenta un poco la persona, lo que tú ves, ¿no? Que tú pasas ahí tu escáner, no se le escapa nada. Y, y luego estás entregando unos códigos, ¿no? Para que a través de tu arte, eh, para a través de, de, esos, de esos dibujos canalizados también, luego en su casa los tengan, los contemplan y les siga trabajando, ¿no? ¿Cómo, cómo es esto? Y esos, esos códigos, el, el primero que... ...que recibí fue uno de... ...ay, todavía ni siquiera había ido a Egipto, porque fue el año pasado, pero eh, yo llegué y encontré una piedra y estaba cubierta de polvo... En, ...en un sueño que tuve muy vivido, y bajé y vi una piedra tallada con 12 símbolos y solamente me recuerdo de ese... ...y estaba ahí un guardián de, en esa ropa y me dijo, estos son tuyos, los dejaste aquí... Eh, puedes volver por ellos, por cierto voy a volver a ver ahora intencionadamente, pero ese está en mi paginita de Instagram ese símbolo lo pinté en un cuadro grande este está aquí en, en tu casa y a ese símbolo me di cuenta que tiene una, eh, tiene una comunicación energética importante tiene un de, en el centro tiene un círculo y de ahí tú puedes este, sacar eh, orbes de, de luz. Entonces con esas orbes lo que haces es este, ponerla en, el, en el, la parte que tú quieras de, de tu cuerpo. Le puedes pedir... Necesito que me ayudes a soltar, a buscar qué es lo que está mal, a, eh, lo que es... Eh, este es? es... El redondito. El redondito. Este. Sí. Este es, sí. Para que así por lo menos les vaya llegando. Ya aquí, ya buscan en Instagram Sirius, Star Gift y aquí pueden conectar con los, con los códigos visualmente, acercando la manito, ¿verdad? Y sí. me agradece que dejen un comentario con lo que sintieron. <risa> Ahí tú pones tus manos sobre el círculo y puedes sacar una orbe de luz y esa orbe le puedes pedir lo que lo que tú necesites y la colocas en tu cuerpo eh, para esa para esa intención que le pusiste o la puedes imprimir y ponerla bajo de tu almohada y pedirle quiero que me ayudes con esto o a soltar esto tengo un dolorcito acá tengo eh, ayúdame con para y ya esa energía te muestra y te resuelve rapidísimo. Bueno, ya veo a todo el mundo imprimiéndolo en la cartera y todos los días ahí pidiendo cosas. <ríe> <ríe> Así vamos entrenando esa conexión con cada uno con su yo superior, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, quería enseñar otro por aquí que tienes muy bonito también. Que, a ver si lo, lo tengo. Eh, uno que hiciste hace poquito. Eh, a ver, este. ¿Se ve? El de la llama gemela. Sí, sí, sí, ahí se me gustó mucho, mucho ese, una sesión personal con una amiga. Este, y es que ya ya está, ya está su bebé ahí en espíritu, eh, ya está ahí todo, pero falta como que aterrice todo y ya está en la par. Ya, o sea, ya, yo ya los veo así todos los días juntos, los tres. Y digo, ya, vamos a ver. Y pedí a la energía, a los maestros, a los ángeles, y podía dar alguna herramienta. Y empecé a dibujar y así, salió la conexión solita. Y ya que terminé, porque me fui así, haciendo dibujando, ya cuando lo vean este, ahí en la paginita, van a ver que hay una una energía abajo y otra arriba. La de abajo es masculina y la de arriba es femenina. Y de la femenina sale una espíritu. Chiquita. Entonces, dije, Ay, aquí está la bebé porque pues, es niña, pero pues, estaré ya que se manifieste. Bueno, muchas gracias por sí. compartir. Que te dieran permiso para compartirlo y que nos llegue a toda esta energía maravillosa. Claro, porque a veces hay cosas que te salen para una persona, pero que tus días te dicen, si te deja, puedes compartirlo porque hay cosas para los demás, ¿no? Y entonces, pues cada uno ahí, y eso es maravilloso también, ¿no? Sí, sí, sí y otra, otro, otro símbolo, nada más que ese que no lo tengo ahí, a ver si lo, lo pueden ver, es este, este lo dio Merlin hace poquito eh, y él me encerró en ese triangulito, en esa pirámide y trazó la espiral. Entonces, este... Lo que siento es que es también como un, un vehículo, un facilitador para transitar en esta energía. Lo podemos trazar alrededor de nosotros, un triángulo, y luego esa espiral. Y baja, ¿sí? Entonces... Tienes que, tienes que subirlo como... hoy para que lo puedan... Sí, sí, sí, este en especial le añadí algo para sanación, pero sí... Este, lo voy a, lo voy a subir. Gracias. Bueno, no sé si te queda algún mensajito final o algo que quieran aprovechar ahora para decir, ahora que nos tienen en directo. Este, pues, eh, pues nada, pues el mensaje, ay, muchas gracias. Gracias, el mensaje ahora es conectar con nosotros, con nuestro cuerpo, con la tierra es muy importante y va a llenar, va, esos códigos vienen a completar todo eso que nos falta, ese ese ese pedacito de o ese fragmento que sentimos que está pendiente, eso se va a completar, transitar en esta energía con sabiendo que todo lo que ocurre es para bien y es para crecimiento y es para, para un mejor plano. Ay, qué hermoso. Voy a compartir tu Instagram para que ya te sigan y ya puedan ver estos y, bueno, otros anteriores y los que vayas subiendo. Eh, o, bueno, y tus datos, por si alguien, aparte del Instagram, pues el WhatsApp, si alguien quiere, si no también, por supuesto, responder a tour, si quieren conectar contigo, si quieren recibir su propia canalización, su código o su limpieza, eh, pues ahí están, están los datos de Alejandra, sí. Eh, uh -huh. Mañana tendremos otro encuentro, un poquito más tarde que hoy, a las 9 de España, a las a las 2 pm de México, en el canal de una compañera de México, de Luz, Holística Minura, que estarán varias compañeras de la red hablando un poquito de, bueno, para, para expandir nuestra esencia. Así que nada, ahí lo estaremos compartiendo para que también participen y, bueno, cualquier cosita, como siempre, eh, estamos pendientes en las redes para, para ir comentando sí y, y no sé si me olvido de algo vale <ríe> me da que nos falta algo ay sí ya sé que falta yo siempre doy un mensajito final <ríe> seguro que luego a ti te viene algo vale porque yo preguntaba bueno a ver qué siempre me gusta no comentar a ver qué qué me viene a mí y tal y entonces me bueno aparte de bueno luego siempre vamos hablando tú y yo y me hacía gracia porque con todo lo que has dicho, porque me mostraban una imagen de cada uno como con sus alas más abiertas, ¿no? Como más, más desplegadas, como, bueno, saliendo más en esencia hacia afuera, su poderío, su luz, ¿no? Esa imagen. Y, y me mostraban un poco esa, esa como digo yo, bueno, ¿y cómo se consigue? ¿no? Como digo yo siempre, el pico y pala, ¿no? El ejercicio, el gimnasio, el fin el día a día, es bajando esa comunión con el todo, con la unidad, contigo mismo, sobre todo, ¿no? Es un momento donde una ocasión muy buena para elevarnos, para canalizar cosas sobre nosotros. Y también, curiosamente, eh, entre los que nos siguen, va a haber por ahí mucha información para los ancestros. No sé qué opinará Ale, pero a mí me decían por ahí que dijera esto, que algunos tenían que investigar sobre cosas de, por ahí, de sabiduría perdida, secretos ocultos o cosas así, que era un momento para reconectar con esas con esas sabidurías no para volver a ser lo que éramos, ¿no? sino para unirlo a, a esta nueva versión de nosotros mismos, esa, más brillantes, con, con esa luz, bueno, si vamos sacando todas esas capitas ¿no? de, de, de cebolla, pero bueno, sí, sí bajar un poquito el ritmo, sí bajar, sobre todo los que estamos en el hemisferio norte, aprovechar que estamos de en verano para que lo, como que lo permite. Bueno, y en el sur también, porque cuando se va acercando el invierno te invita así como a recogimiento. Sí. Aquí te da a decir a la de fiesta, pero en vez de fiesta, pues vamos a la naturaleza, ¿verdad? Sí. vamos así, claro, claro calmando un poquito, eh, favoreciendo esa conexión que tú dices, de escuchar al cuerpo y, y además es un momento también que... Ah, bueno, ya se sal, ya saldrá para la próxima. Sí. Iba a decir una cosa y de repente pum, se quedó en blanco y decía, o sea, que no toca hoy. Y yo, bueno, ya volverá cuando tenga que volver. Me están haciendo ah, ahora que... Eh... Han puesto en su corazón una llave que está lista para abrir la puerta que les corresponde. Está puesta en tu corazón. Búscala para este portal. Y úsala. Tu corazón y tus ser saben cómo usarla para accesar a la mejor versión de ti. Todo está listo, solo toma acción. Con razón me mandaron parar, ya te estaba bajando a ti. Sí. Ahí, respiramos, hay que. Sí, entrando. Si sí, nosotros, cuando estábamos preparando al inicio, ¿verdad? Nos decían que bueno, iba a salir muchas cosas, no solo en lo que decíamos, sino por aquí, por las pantallitas. Así que respirar y abrir el corazón a recibir y gracias, Ale, por tu canalización maravillosa. Qué bonito. Están puestas todas esas llavecitas en nuestro corazón. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Así que hay a conectar con nuestra parte felina, con nuestro león que nos va a ayudar <ríe> en este proceso. Sí, sí, sí. sí Muchas gracias, Ana. Gracias. Bueno, ahí, ahí, aquí abajo la encontramos. Sí, David, gracias por, que sé que, que, bueno, de la diferencia de horarios, que estás de vacaciones, y todo esto, gracias por, por hacer el huequito para estar con todos nosotros compartiendo y, y transmitiendo tu verdad, tu canal. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Un, un honor y un privilegio ya. Ya sabía que tenía que estar aquí. Ya. ya era importante iniciar y gracias por darme el espacio para hacerlo. Gracias. gracias. Un abrazo muy grande para todos y los que nos vean indiferido, Gracias. gracias. Chao.